saludo nuevamente en este diálogo junto con el hoy para darle continuidad a este este diálogo en el cual estás por supuesto incluido invitada bienvenida bienvenido que semana estaremos abordando sobrevolando algunos temas eh, que incluso tú mismo puedes hacernos llegar eh, considera estos que la vida nos pone delante, tú sabes que este es un espacio en el que hablamos de la vida, del emprendimiento, en fin, esto implica conocerse, atreverse, transformarse. Hoy vamos a darle continuidad a eso que ya venimos hablando anteriormente, si no escuchaste estás invitado a hacerlo, es nuestra segunda cita, hoy queremos... Eh, Después de haber eh, reflexionado juntos sobre el tema de cómo empezar, eh, queremos ahora continuar con esto de cómo eh, enfocarnos en energía, cómo volvernos eh, incansables, todo es energía, la vida es movimiento, en fin, esto seguramente te va a interesar mucho. Eloy, bienvenido. Hola Chamalu, muchas gracias por la bienvenida, bienvenidos a todos los que nos están escuchando, gracias por estar en este en este segundo capítulo. Y bueno, un tema interesante, y creo que más allá de interesante, también necesario, ¿no? Eh, hablar de, de energía en una época en la que por un lado la velocidad a la que se mueve la información, la velocidad a la que avanza la técnica, la tecnología, y que en términos físicos, en términos eh, de, de materia, de, eh, de de cuestiones densas, de hecho vivimos en la era de, de más consumo de energía, ¿no? yo tengo un amigo que tiene una empresa de, de energías renovables, y él me decía, es que compara... ¿Cuánta energía utilizaban tus abuelos que tenían en su casa un foco, una bombilla? ¿Y cuánta energía ocupas tú que tienes un celular, una computadora, eh, una pantalla, etcétera, no? Eh, entonces, creo que en términos más espirituales, más personales, eh, más o menos opera igual, ¿no? Eh, necesitamos hoy también más energía porque... Eh, los proyectos um, que regularmente tenemos requieren de nosotros también una demanda de energía. Más si eres emprendedor o emprendedora, más si tienes eh, estas ganas de, de, de, de tener un proyecto que impacte al mundo, que tenga realmente un crecimiento exponencial, entonces claro que vas a requerir energía. Y paralelamente a esto, si uno comienza a ver... Cosas como estadísticas de depresión, estadísticas de bienestar mental, estadísticas de crisis... Eh, como que es más normal que, que la gente entre en estas crisis, ¿no? Hoy se considera, de hecho, la depresión una, eh, una pandemia, ¿no? Desde hace un par de años, por, por la cantidad de, de personas que están ingresando a ella y entonces... Uno se pregunta, ¿no? O de las cosas que, que más eh, nos llegan a cuestionar, eh, supongo, tanto a ti como, como en este mundo eh, de, de asesorías, de personas a las que has ayudado y también a mí de, de, de como consultor como más empresarial. Y, y siempre es un tema que sale a flote, ¿no? Cómo mantener la energía, cómo hacer que la gente no se, no se rinda, no se decepcione, cómo hacer que mantenga... Eh, el nivel um, así que creo que con, con esta introducción eh, con estas cartas sobre la mesa digamos um, ¿qué, ¿qué piensas Chamalu? ¿qué, qué te gustaría eh, aportar, empezar a aportar de ideas? bueno en principio recordar cuando hablabas recordé cuando estaba con precisamente una amiga mía en París francesa, argentina filósofa también y me decía, Chamalú, es increíble. París tiene eh, un posicionamiento excelente, la gente sueña con conocer París. Pero en París estamos ganando cada año el Campeonato Mundial de la Depresión, me decía. Cada vez más consumo de antidepresivos, cada vez más gente pues declarándose así crónicamente infeliz o en un vacío existencial en un no importismo. Eh, y creo que conviene al hablar de esto, bueno, antes de enfocarnos en el tema energético, preguntarnos por qué esta pandemia que tú mencionabas es la pandemia invisible, ¿no? Creo que ya más tiempo, ¿no? Con, con la pandemia oficial, así la que se puso de moda. Se podría decir que se incrementó, pero la pandemia de depresión viene ya de, de hace más tiempo. Eh, la gente está entrando en una crisis, la gente está eh, suicidándose cada vez más, recurriendo más a las drogas, al alcohol, cayendo en esa otra pandemia de infelicidad, ¿no? que es como la preparatoria de la llamada luego depresión. Creo que lo importante es eh, hablar menos del tema en el sentido solo de, de estar pues, aludiendo a ello especulativamente. ¿no? Yo encuentro que cada vez más gente le va hablando a las personas de este tema, pero sin saber eh, cómo evitarlo, cómo aludirlo, porque aquí el problema no es tanto qué hacer cuando uno está ahí en una crisis, al fondo, y cómo salir. Creo que el, el desafío es cómo no caer. Si tenemos que anticipar no podemos seguir dando vueltas. ¿no? De lo contrario, parecería que terminamos haciéndole juego a, a este modelo de civilización que le vacía de contenido, ¿no? de magia, de sentido, de profundidad, que lo banaliza todo. En términos semánicos diríamos que les roba el alma. ¿sí? Y, y ya con el alma extraviada la gente pues va de crisis en crisis. ¿sí? Y el, creo que es un falso dilema, ¿no? una pregunta exónea, eh, cómo estar administrando la crisis o cómo salir de ella. Creo que eh, tenemos que ir un paso más allá y es cómo no caer en esta situación y con esto justamente tiene que ver lo que ya venimos hablando desde la pasada emisión. Eh, sabemos que todo es energía y si es así entonces eh, la depresión, la crisis podría ser un déficit energético, un mal manejo de esa energía. Creo que es fundamental primero comprender qué es lo que pasa para evitarlo. De lo contrario, todo lo demás es eh, más de lo mismo. ¿no? Creo que ya no necesitamos que diagnostiquen el problema, ¿no? ya no necesitamos estar en terapias incluso prolongadas o, o en cursos que en el fondo nos dicen siempre lo mismo, sino si no, eh, cómo evitar el problema. Como, y para esto, pues nosotros ya hace años que lo venimos Respondido hace décadas prácticamente es, Tiene que ver con aprender a vivir, ¿no? Pero de eso podemos hablar posteriormente. Eh, hace varios libros atrás definimos la depresión como la tristeza del alma, cuando la vida no tiene sentido. Creo que esto más que nunca está ocurriendo ahora, y en torno a esto podríamos ir eloy dando eh, algunas pistas a la gente, ¿no? siempre pensando en, bueno, ya sabemos que somos energía, pero de qué le sirve que nos esté escuchando saber que somos energía, o, o de qué le sirve el estar eh, diciéndole que, bueno, es... Eh, o no diciéndole, más bien, ¿Qué hacer para no entrar otra vez en crisis? Sí. la respuesta a lo que antes veníamos preguntando es, está bien. Aún no entremos en detalles de qué es energía, pero en principio somos energía, todo es energía y en una situación de crisis, de depresión, algo nos falta. ¿Qué nos falta? ¿Qué le está pasando a la gente? Esto es lo primero que tiene que entender. Quien quiere evitar este paisaje no recomendable. Pensaba en en varias cosas y creo que eh, para esta aportación del diálogo me gustaría a mí hacer una distinción entre en, entre esta diversidad de digamos, de etapas oscuras, por llamarlo así, ¿no? Que, o sea, que es bien importante, por lo menos, eh, en términos filosóficos, definir eh, a, a esta depresión a la que estamos hablando, que tiene que ver con, con el sinsentido, ¿no? Con, con la tristeza del alma, con esta con este estar muerto en vida, ¿no? Porque hay, hay otros dos tipos de crisis, para mí al menos... Eh, Ahora reflexionando en mi propia historia que, que pueden ser eh, buenos en términos de creación. Quiero decir, eh, hay una hay, por ejemplo, una tristeza creadora, ¿no? Hay, hay una tristeza que nos mueve a, a, a crear, a plasmar. ¿no? Yo, yo te escuché decir alguna vez que tú escribiste un, un libro sintiéndote nostálgico en eh, ahí en, en medio del mar, ¿no? en medio del océano entonces, eh, esa primero, ¿no? esa, esa, esa crisis que, que de hecho muchos eh, filósofos hablan de ella ¿no? como, como esta puerta a la creación eh, porque nos permite acceder a una energía creadora que pareciera contradictorio, ¿no? como la tristeza me, me puede llevar a eso pero en efecto, ¿no? Hay muchas tristezas, eh, este filósofo Sioran eh, lo definía como, como tristezas violentas, ¿no? Como eh, eh, esos momentos en los, que, en los que algo te desgarra, ¿no? De hecho tiene un libro que se llama Las cimas de la desesperación, eh, en donde él habla de eso, no habla de estos momentos que, que te trascienden la, la vida tanto porque rompen tus esquemas, rompen lo que tú creías que, que era así, y es en ese momento de crisis cuando ante esa oportunidad de ser otros podemos crear. Eh, y claro, si ocupamos esa fuerza, si no huimos de ella, porque otra cosa bien cierta de, del mundo de hoy es que pareciera que que hay que huir de esas tristezas, ¿no? que hay que huir de esos momentos eh, eh, que marcan un fin, que marcan un renacer, eh, y entonces la gente se enajena todo el tiempo para, para olvidar ese eh, ese estadio del alma, digámoslo así, ¿no? Lo, lo podemos ver cuando alguien termina una relación, por ejemplo, que es súper común, ¿no? alguien termina una relación y en lugar de vivir su proceso de duelo, eh, Sale a comprar cosas, sale con nuevas personas, evade, evade todo el tiempo. Entonces, reconocer cuando esa crisis puede ser un impulso creador me parece a mí súper importante. Eh, luego hay otra crisis que. Eh, esto que Santo Tomás definía como la noche oscura del alma, ¿no? Esos momentos en los que el entorno pareciera pareciera estar en contra nuestra, ¿no? Yo me acuerdo uno, uno de mis momentos eh, de más crisis fue en una semana eh, yo tenía un trabajo, tenía un emprendimiento y tenía una pareja y en cinco días todo eso se, se fue, ¿no? Se, se terminó. De pronto un día me encontré sin pareja, sin trabajo y sin emprendimiento y, y recuerdo haberme acostado en la cama y decir bueno ya no tengo nada que pararme, ¿no? ya, ya todo lo que le daba sentido a mi vida justamente ya no está pero es ese momento, eh, para mí al menos, después de, de, de un trabajo interior de, de un par de meses en el que me di cuenta que el haberme vaciado de todo eso, el que la vida hubiese sacado todas esas cosas de mi vida me hacían reconocer la posibilidad. Yo me acuerdo que me sentía muy emocionado porque dije, bueno, ahora puedo hacer cualquier cosa. Si quisiera, podría estudiar cine, podría estudiar pintura, podría estudiar cualquier cosa porque ya no tengo nada que me ate. ¿no? Entonces, eh, este segundo momento, creo yo, de una crisis en la que te das cuenta que, que tu vida es infinita posibilidad porque aprendes a soltar, me parece súper importante. Y esta tercera que creo yo es de la que estamos hablando, que es... Cuando la gente no se conoce lo suficiente Y no entiende por qué le falta la energía todos los días ¿no? eh, Es muy común en la gente exitosa eh, y, y tú lo sabes porque sé que has trabajado mucho con este tipo de personas Que tienen mucho dinero Que eh, tienen una vida de ensueño en sus redes sociales Y aún así nada les llena ¿no? Entonces Entonces Claro, este tipo de depresión en la que, o como decías, de estos parisinos, ¿no? Son de primer mundo, ¿y, y qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué están así, ¿no? ¿Por qué alguien que parece tenerlo todo o que no tiene de qué quejarse no tiene la energía suficiente para el día a día? ¿No le emocionan sus proyectos? Eh, ¿Hace las cosas en piloto automático? Son, son como zombies, ¿no? Eh, y, y ya para cerrar esta intervención, me acordé de esta frase de Seneca que le escribe a, a, a Lucilo, ¿no? Y le dice, bueno, la gente es muy estúpida porque no quiere morir, pero tampoco sabe vivir, ¿no? Y eso es lo que vemos casi todos los días. Sí, totalmente. totalmente. Seguramente para quienes nos están escuchando, se están preguntando. Y uno de nuestros objetivos es justamente eso, Que ¿no? la gente se, se pregunte, que la gente cuestione. Eh, no es recomendable andar repitiendo lo que uno por ahí, menos aún compartiendo, compartiendo cosas que no están debidamente reflexionadas. ¿no? Algo que no se ha reflexionado profundamente es como una plantita sin raíz, ¿no? Así que... Tiene corta vida. Sí, quiero partir de lo último que dijiste, no algo así, eh, digámoslo como el tema de evadir. Pero fíjate que mucha gente llama salir de la crisis a un mero recurso evasivo. Ahí es donde viene el consumo, ¿no? el consumismo, o, en fin, diferentes atajos existenciales que se ha ido creando. Incluso hay una legión de, de personas que le venden soluciones, entre comillas, a una situación que no hay que solucionar en el sentido convencional del término. ¿no? Me pareció interesante cuando eh, mencionaste esto de, digamos, repensar de la crisis. ¿Pero qué es una crisis? No? ¿Y por qué tenemos que salir de ella? Y si no tendríamos que salir de ella, y si ese fuera un momento para vivirlo intensamente, y más bien como decías, eso de la tristeza creadora, ¿no? que es tan importante que de alguna manera los, eh, los hemos vivido. ¿no? Yo también soy una persona muy nostálgica, así, y hasta me parece a veces insoportable el estarse contando el cuento de que tenemos que vivir sin crisis. Primero hay que definir qué es la crisis, ¿no? y no verla como un abismo necesariamente. Y hay otra clave que mencionaste, importante, que luego hay que tomar El problema no es lo que se llama crisis, sino cómo lo abordas. Primero, cómo lo defines. Sí, muchas veces hemos dado una conferencia que titulaba ¿Cómo no salir de la crisis? ¿Sí? Y la gente iba por curiosidad, ¿cómo es que no salir de la crisis? Pero, ¿qué es la crisis? No? ¿Qué, ¿Por qué tenemos que salir corriendo de algo que quizá nos pueda enseñar? Simplemente es otra, otro paisaje. Hace un momento me refería a la importancia de eh, evitar lo que a uno le paralice. Es una posibilidad... Eh, reflexiva pero ahora con este planteamiento que has hecho el hoy me parece interesante y bien podríamos eh, decirle a la gente no sale antes de salir redefínalo si sobrevuele la situación y me hiciste recuerdo si esa vez eh, en una especie de ataque de nostalgia si esas emboscadas que aún no le hacen eh, pues me fui a navegar el Pacífico, hilvanando las islas, ¿no? Así, Hawái, Maui al norte, Kiribati, via por el Ecuador, un poco más al sur, Tahití, y todos esos sitios, Fiji, estaba por ahí hasta Isla de Pascua al final. Norte, sur, oeste, este, y, y consecuencia de, esa, de ese viaje, de nostalgia, de tristeza, fue un poemario que se tituló justamente Admito mi locura. ¿No? Donde reflexionamos precisamente este punto que me hecho recuerdo, ¿no? pero que es la crisis. ¿Por qué aparecen tantos vendedores vendiéndonos soluciones para salir de una situación que, así confieso, abiertamente, que a mí me, me gusta, ¿no? pero tengo mi propia definición de crisis. ¿no? No, no, no es lo que la gente le dice, no es como cuando al niño le hacen asustar así con un personaje fantasmagórico para que se porte bien. Y me gustaría hoy subrayar eso, ¿no? pero no salga. No salga porque la crisis no es lo que te dijeron. Sí, creo que primero toca tranquilizarse, desfilar profundo, preguntarse, pero realmente esto que me está pasando, esto que estoy sintiendo, esto que estoy experimentando, ¿qué es? Probablemente no existe una respuesta, o no sea suficiente una respuesta racional. ¿No? Quizá no es... Eh, es un buen momento también para olvidar lo que nos dijeron, lo que escuchamos, lo que vimos en redes sociales, lo que leímos por ahí en los... Eh, libros de autoayuda, y simplemente permitirse explorar, experimentar, eh, sobrevolarse a uno mismo y, y claro, en algunos casos puede aparecer ¿no? esa oscura noche del alma que mencionabas, tan, tan importante, pero incluso Situaciones como estas no están muy lejos de estados alterados de conciencia, ¿no? de estados místicos, así, de éxtasis, de unicidad. Creo que lo que se llama crisis resulta bien potable, ¿no? en la medida en que eh, evitamos la frivolidad de repetir mecánicamente, eh, sin profundizar, alguna receta de esos chefs improvisados que nos van pues recomendando así en plan fast food existencial, cosas que es, son más de lo mismo y que simplemente son atajos para salir de donde quizá no tenemos que salir, no y que más bien hay que profundizar. Está bien, si admitimos que nos caímos en en un abismo y qué tal si profundizamos y que teníamos que eso convertir una experiencia creativa creadora de donde salga otra persona y qué tal que no es que tenemos que salir el mismo sino la única manera de salir para usar este término es transformándonos que quien sale sea otra persona tal vez el tema que inicialmente habíamos prometido, no es este exactamente, pero resulta que está más interesante, como previo, ¿verdad? al <risa> a otro. Claro. Sí, porque creo que. Y, y creo que sí tiene mucho que ver ahora que te escuchaba hablar. Porque precisamente, tal vez así como. como para poner un, una primera ahí. Eh, pepita de solución, digamos, ¿no? Eh, uno tiene que apropiarse de su energía creadora. Creo que cuando uno se apropia de su energía, de su capacidad creadora, sabe que las crisis son motivadoras. ¿no? Eh, porque, a ver, no, no, no, vamos a, no vamos a hacernos güeyes como diríamos en México. La realidad es que el mundo está en crisis. Y, y hoy la gente busca ¿no? esta salida a la depresión, busca estos fármacos, estos analgésicos existenciales de las redes sociales, de los videos chistosos, de la misma autoayuda muchas veces. Se convierte en una, en una salida a, a que te haga olvidar que el mundo está en crisis. ¿no? Estamos en una pandemia, hay pobreza, eh, nos estamos acabando los recursos naturales. No podemos dejar de ver Que, que en el mundo material existen, existen problemas Y probablemente En nuestra vida también Quiero decir alguien que, que tiene una salud Por ejemplo, que, que no es muy buena Que tiene una alimentación que no es muy buena no, no se trata de De que vea Ahí un video en Youtube De cómo olvidar la crisis y, y se va a solucionar su problema no Sino que Este caos o esta crisis En la medida en la que más allá de deprimirnos, más allá de, eh, de causarnos una sensación de malestar, se vuelve un motor para, para, para crear algo, puede ser muy bueno. Yo recuerdo que eh, la primera vez que fui a un, a un evento de emprendimiento, estaban unos, eh, unos empresarios, unos IOS de unos fondos de inversión muy importantes en Latinoamérica... Y yo vi la conferencia y no entendí nada, no, no entendí la mitad de los términos que utilizaba acerca de, de, de emprendimiento, de startups, de marketing, de levantamiento de capital y de un montón de cosas que yo no sabía que eran. Y, y recuerdo haber salido muy emocionado, ¿no? Yo dije, me siento tan estúpido que estoy emocionado porque sé que me falta aprender muchas cosas. Entonces, eh, esa energía ante, el, ante la crisis, ante la falta, ¿no? Ante el caos. Eh, que tiene que ver para mí con esto, no, con apropiarse de esa energía creadora, porque si no te apropias de tu energía creadora, entonces las crisis, por supuesto, que te van a sentar muy mal. Pero si lo haces, eh, pueden ser la mejor oportunidad de tu vida. Y para eso, bueno, regresamos a, a este tema y esta máxima que, que siempre repetimos, no, el autoconocimiento. Si si no tienes claro, si no has emprendido esa búsqueda de tu energía creadora y, y no la tienes consciente, bueno, entonces sí, sí puede ser un problema la, la crisis. Eh, pero quizá tiene que ver con estas dos, ¿no? Con cómo, cómo la apariencia de la crisis, cómo la, um, en, en la, la aparente aparición ahí de un, de un monstruo en vez de derrotarnos puede impulsarnos, ¿no? Eh, decía un, un proverbio budista que me gusta mucho No no hay experiencia de vida sin conciencia de muerte Si no somos conscientes del caos no, no vamos a poder experimentar la vida en su máxima, eh, en su máxima expresión ¿no? En su máximo estado de éxtasis, como decías hace rato Muy bien, creo que estamos... Eh repensando en definitiva lo que es eh, la crisis eh, y bueno, invitarles a quienes nos están acompañando que esto ya, estos diálogos, eh, este podcast queremos que sea, ya es un compromiso contigo con quien está ahí escuchándonos, una cita semanal también para que lo puedas comentar a, a otras personas, pero queremos de entrada decirte que esta es una cita para bucear en las profundidades. Eh, esto no es más de lo mismo, creo que estamos en una época de saturación informativa, de una maratón de frivolidades, ¿no? un gimnasio de apariencias, un tráfico de rumores, en definitiva ya ni siquiera lo que circula por ahí es información, no son los rumores eh, que básicamente es un, una repetición de lo mismo. Eh, queremos proponerte un, un diálogo en el que tú estés incluido así reflexivamente y cuando quieras con alguna sugerencia de tema para abordar. Eh, nosotros, junto con el hoy somos de los que vamos a, con frecuencia, decirte las cosas al revés. Decírtelo de otra manera, decirte... Eh, pues si nos han fabricado, si nos han contado que la vida es una vía de una sola dirección, es inevitable ir a contramano. Y queremos apuntarnos a eso, y contigo si tú quieres, porque las cosas no son como parecen. Y, y tenemos que decirlo que, porque eso que se llama autoayuda, pensamiento positivo, nueva era... Es que ni siquiera es pensamiento, ¿no es? ¿Cómo puede haber un pensamiento positivo si te dicen no piense? Para empezar. Sí, queremos invitarte a hilar más fino, a definir muchas cosas y a atravesar en algunos casos túneles de confusión, así que sin embargo son necesarios experimentarlos como una manera de ir eh, profundizando, viviendo la experiencia, esta vida tan, tan única, y tenemos que hablar también de esto, eh, tan breve, pero también tan mágica, si la sabes eh, agarrar, siempre he comprado la vida con un cuchillo, si no lo agarras por donde es, te cortas, y hay gente que te va diciendo cómo curar las heridas que te haces, no, hay que ir más allá de eso. Cómo aprender a jugar con ella, crisis incluidas. Creo que hoy hemos, eh, hemos querido invitarte a que nos eh, acompañes eh, en todo esto. Reflexiónalo, dale vueltas a todo esto que junto con hoy compartimos hoy contigo. Coméntalo, diálogalo, por supuesto. No nos creas, reflexiónalo. Esto es para reflexionarlo ¿sí? y no creas a nadie porque ya basta de andar repitiendo cosas por ahí en plan sindicato de papagayos, ¿no? de cacatúas, de personas que, que repiten sin reflexionar. Creo que el mundo está como está en gran parte porque hay un déficit reflexivo, hay una escasez de profundidad y, claro, cualquier problema puede ser una crisis la gente se ahoga en un pequeño vaso de agua porque es más pequeño. Oh, para un microbio, un dedal de agua es, eh, es un abismo. ¿no? Creo que el problema no está en, en lo que llamamos crisis, sino en la manera como estamos abordando la vida. Estás invitado a continuar con nosotros. Si quieres ingresar a esto que es una zona sísmica que te vamos a proponer, si estás dispuesto a aventurarte en eso de de pensarlo todo, pues ya sabes, cada semana estaremos contigo, hoy para despedirnos, ¿qué? ¿qué podemos decirle a quienes nos han acompañado? Creo que, con un consejo, ¿no? No, no, no consuman fármacos, y con fármacos no me refiero a medicinas nada más, sino a cualquier analgésico existencial, ¿no? eh, atrevámonos a... E integrar las crisis a nuestra a nuestra energía creadora y para eso hay esta frase que me gusta mucho últimamente ¿no? que es hay que hay que ponerle el cuerpo a las cosas ¿no? eh, hay, que, hay que tener el valor para, para ver a las crisis de frente y, y no solo no huirlas ¿no? sino sabernos capaces de enfrentarlas ¿no? es, es porque de nuevo crisis no es igual a depresión ¿no? crisis es, es caos y la depresión viene cuando no te atreves a hacer algo con ese caos. Cuando te dejas llevar por esa ola, cuando simplemente te sabes menos que el caos y empiezas a buscar analgésicos que te hagan olvidar que, que el caos está ahí. Pero si uno le pone el cuerpo, si uno realmente se, se atreve a hacer algo, aunque regularmente ese atreverse, ¿no? Y regresamos al, al, al episodio anterior anterior. Eh, va a implicar que, que tomes acción, va a implicar que hagas cosas a las que quizá no, no estás acostumbrado, ¿no? Si no te gusta tu trabajo y te sientes deprimido y sin sentido porque no te gusta tu trabajo, bueno, ponerle el cuerpo quizás tenga que ser renunciar, quizás tenga que ser ir a ver a tu jefe y decirle que no te gustan las condiciones en las que estás. Que eso te va a traer más problemas seguramente. Entonces, curiosamente, la solución a las crisis regularmente son más crisis, y, y cuando uno va avanzando se va dando cuenta de esto, pero empieza a convivir de forma eh, muy sana y creadora con, con eso. Entonces, eh, para cerrar y, y para dejarlos con, con un tema que, que últimamente he hablado con Chamalu y que sé que es especialista en eso, que es una forma de ponerle el cuerpo a, a las crisis y, y, y llenarse de energía, son los rituales. Porque los rituales tienen que ver con con adueñarse del tiempo y del espacio. Y eso es bien difícil hoy en día, ¿no? Una de las razones por las que no tenemos energía es porque el tiempo se volvió así como una línea en la que todo pasa. Los momentos... ya, ya no tenemos momentos específicos para las cosas, sino que cualquier momento es bueno para hacer cualquier cosa. Y entonces los rituales nos ayudan a acomodar eso y, y a generar esto que, que hablaremos quizá en el episodio siguiente, que es aprender a jugar con el tiempo, ¿no? con el tiempo cíclico y con el tiempo lineal, y que eso empieza a volverse una espiral, ¿no? entonces empieza uno avanzando en la medida en la que aprende de los rituales. Un ejemplo para ir cerrando y para que te quedes con esta idea son los cumpleaños. Nosotros festejamos un cumpleaños como un mero ritual, no existe nada en el universo, en la naturaleza que nos diga que hay que festejar cada que la Tierra pasa por el mismo punto. Pero lo hacemos porque es un ritual, es un ritual que nos permite tener esta esta ilusión, que no por ilusión es falsa, de que algo nuevo está empezando. ¿no? Entonces en la medida en la que avanzamos, mientras yo cumplo 25, 26, 27 años también voy rompiendo ciertos ciclos, ¿no? Entonces, es, esto es lo que hacen los rituales, jugar con el tiempo, jugar con el espacio, solamente que hay que aprender a, a apropiarnos de eso todos los días y en diferentes circunstancias. Sí, hay tantos temas que quedan pendientes por ahí, ¿no? También podríamos decir, ¿por qué será que nos felicitan cada vez que tenemos un año menos de vida? ¿no? Depende... Mm. Cuando se desacraliza la vida, pierde la magia, pierde el sentido y se convierte en una mera fiesta evasiva que termina siendo sonoridad intrascendente y, y eso prepara el terreno para nuevas no más crisis. En fin, hay varios temas que vamos a ir abordando. Gracias por tu tiempo y...